Cuando recién estábamos dándonos el abrazo de este año nuevo esperando. Y ya, ya, tres meses, el ligerito, vamos a estar ahí, Semana Santa, y vamos a llegar el 18. <risa> así es, hermano, cómo avanza. Y así, como avanza el tiempo, hermanitos queridos. Debemos avanzar nosotros también en nuestro crecimiento espiritual. Y lo hemos estado haciendo, me han dicho, ahí que estos ayunos realmente han visto la, la, cómo han crecido, cómo ya no les cuesta tanto dominarse, que ya el espíritu humano ya no, está un poquito más lejos. Eso es, hermanos queridos. Bueno, y veamos quién nos dice la palabra, Romanos 12, 16. Hermanos, estemos unidos. No seamos altivos, sino que seamos humildes y no seamos orgullosos de nuestra propia sabiduría. Palabra del Señor. Unidos, hermanos queridos, unidos en nuestra diversidad, unidos ahí. Los apóstoles eran todos diferentes, pero estaban unidos en la diversidad, en el amor del Señor. Y nosotros tenemos también que estar unidos en la diversidad, en el respeto. ¿Ya? Seamos humildes, hermanitos queridos. Veamos que los demás valen también, que no soy yo solo el que vale, no soy solo yo el que tiene la razón, sino que también los demás. Y veamos, ¿ah? Veamos <ríe> que nos toca hoy día ayunar <ríe> de mi yoísmo, de mi yo, de mirarme siempre yo el ombliguito, yo ser la Tinda la torta, la indispensable. La... Si yo no estoy, no pasa nada. Nada pueden hacer si yo no estoy, hermanos queridos. Pidamos en el Señor que nos enseñe a valorar a los demás, que los demás valen, que nos ayude a ver todas las cosas buenas que tienen y a veces tienen cosas mucho mejor que yo, que las que yo tengo. Pero estoy tan encerrado en mí mismo. En... Que y el mundo me tiene, que sí, que tú eres buena, que tú eres así, no te preocupes de los demás, y vive tu vida, haz lo que tú quieras, tú eres libre. Y me voy, oh, y no voy mirando alrededor Entonces, hermanitos queridos, hermanos queridos, fuera el egoísmo, y digámosle, Señor, ayúdame a ver todas esas cosas lindas que tienen los demás. Y no solo lo negativo para yo creerme, porque los demás también pueden hacer lo mismo. Y ver todas mis cosas malas. Ya. Pero yo tengo cosas buenas también. Y me gustaría que las vieran. Y que me ayudaran a superar las negativas. Así que, hermanos queridos, hoy. Fuera mi yo. Y si sale mi yo fuera, ¿a ¿quién va a entrar? Y el Señor, pues. El Señor está ahí golpeando, mi cariño estaba una y estaba golpeando mi corazoncito para decirme que quiere entrar para ayudarme. Así que hoy día le decimos la la Juana, Pedro, todos le decimos fuera. Y Señor, ven, ven a llenar nuestra vida y le decimos, Señor, aumenta, aumenta nuestra fe. Uh. Quiero construir mi casa sobre la roca. Yo quiero construir mi casa sobre la roca. salva en tiempos de tempestades la roca segura está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle. construir Mi casa sobre la arena oh, no No quiero construir Mi casa sobre la Pierden la nada, prefiero la roca, prefiero a Jesús, la roca que salva en tiempos de La roca segura, está frente a mí. Si siere lo que Él me pide, sobre roca alzaré. podré llamarle Señor, mi Señor Si hiciera lo que Él me pide sobre roca calzaré mi casa Podré llamarle Señor Mi ser.